Y te de Pascua, niuki un polleca se queme griego ti, catlenuiki o yaque, o que voyquistiton, sin Dios. En yo me griegoti o mis cuaniques y nac Felipe, catlenuiki, de pueblo de Bethsaida, de estado de Galilea, y guanoquilhuisque. Señor, ticneque y en Jesús. Entonces en Felipe, o yajo quilhuiton Andrés, tlanoquilhuisque. Iguanzatepan, sanseca no yaque, o quilhuiton Jesús, y cuacon Jesús o quimilhuisque. Yo así con tonale ni cuac necat lejonimuchis ni, ni tlakat y pa na Tlase semillas amuse tocas, no chipayetos con se semilla pero tlase kitokas mi ex semilla. quien amo kitemakas inemilis nunawak kipolos ni cuacmikis. Iwanakin temacas inemilis nunawak iskuyen tlaltikpak mach sino kipias nemilisle katle machkeman tlamis. Tlaca kineke nechte Monequin no guama nietos, Onpayetos payetos no tequipano. Tlaacan tequipanos no papan que uyiquistis. Ayan sa tequit ni muyolcuqua, y niquistos, machuelis niquistos. Papa, si de itechin de cocoskayot, que te ya Machuelis y con porque por yonik nick Satepan Jesús o y papa. Papa, si Motoka, Iguan mokake se tlatole de iluicac, oquiluin Jesús. Yo ni Iwanoxemi y In tlaka katlehun Intlaca catlejum polleca, ni cuacoquicaque, nyon tlatole, oquitoque se tlatiquinalistle, y okitoya, se ángel oquinozque, Jesús okimirwe. Nyon tlatole catlejum ke macho mocaque para yenes manikaki, sino ke para shikakika. Ashan yo así contónale para Dios que mis katles machnech en el toka. Iwa macho tlanahuatis namo kuale tlakat Iwa nikwak y Nikin yoltilanas noxtintlaka para Mawikika huikika no Iko para ma cuenta que ken nikmikes, Iwa antlaka o kenankiliske. Intiotlakuilo le techilvia nikin yolitos iklanke quen niquinté tiquita que catlejo muchos tlacas que y para mamikit, que no mucho Jesus. Jesús lo que sacanas que es que tonale ni y paninjollo si necesito mientras angueli para amor si ni tlante intlaca catlejo más que né nemi y né mi hitikta tejal cuenta kos nenika que es Siquen el no tlato, que teñen a mes ni que mes nota. Iwanan Jesque han no conego, iwanen a mes y panamuyolo. Ni cuan Jesús otán que cono de umpa pa iwano